hola y bienvenidos al segundo vídeo de resolviendo integrales en esta ocasión estaremos resolviendo por el método de cambio de variable o sustitución nos piden que apliquemos la sustitución adecuada y calculemos la integral que nos presentan en este caso son bastante explícitos con el método de solución pero hoy no siempre será así de sencillo saber cuál es el método de integración que se usará la integral a resolver es la integral de t al cubo por la raíz cuadrada de 2t más 1 por DT. Para, esta integral, a la, para esta integral a la hora de sustituir es conveniente que usemos u cuadrado igual a 2t cuadrado más 1 Ya que a la hora de simplificar nos va a facilitar el trabajo en la integral Ahora eh, sigue derivar ambas partes de la igualdad que estamos planteando Al derivar obtenemos que 2u por du es igual a 4t por dt pero aún así 4t por dt no aparece en la integral Así que podemos despejar t por dt Obteniendo la siguiente igualdad un medio de u por du es igual a t por dt Hasta aquí bastante fácil la verdad Ahora toca un truquito que te deja todo loco En vez de escribir t al q Vamos a escribir t al cuadrado por t Eh, te has quedado todo loco eh No te lo esperabas Ahora seguimos con despejar t al cuadrado en la igualdad que planteamos eh, de la siguiente manera pasamos a restar el 1 que tenemos en la parte izquierda y el 2 que acompaña al t cuadrado lo pasamos a dividir obteniendo así que t cuadrado es igual a un medio de u cuadrado menos 1 y hasta ahora es que vamos a sustituir en la integral para al fin poder resolverlo bastante extenuante el trabajo la verdad para sustituir conviene escribir la integral de la siguiente manera integral de t cuadrado por la raíz de 2t cuadrado más 1 por t por dt, y sustituimos cada una de las partes que ya encontramos, t cuadrado lo sustituimos por un medio de u cuadrado menos 1, raíz cuadrada de 2t cuadrado más 1 lo sustituimos por u, y t por dt lo sustituimos por un medio de u por du, vale, hasta este punto la mayoría de personas que aprecian su salud mental hubiesen dejado el ejercicio hasta aquí, y yo los comprendería, y estaría de acuerdo con su decisión. Pero para el resto de mortales que nos gusta sufrir, debemos seguir adelante, bro, siendo honesto. Ahora que ya tenemos la nueva integral en términos de u, debemos simplificarla. Para esto, tomaremos las constantes y las multiplicamos, obteniendo así un cuarto que sacamos de la integral de una vez, porque nadie quiera las constantes dentro de las integrales es triste la verdad, las dos u que tenemos en la integral las multiplicamos y obtenemos u cuadrado que a su vez distribuimos con el u cuadrado menos 1 y obtenemos al fin una integral bastante fácil la verdad, ahora resolvemos un cuarto de la integral de u a la 4 menos u al cuadrado por propiedades como la linealidad de la integral y la regla de los exponentes para llegar a este resultado, un cuarto de un quinto de u a la 5 menos un tercio de u al cubo más k que al distribuir un cuarto se convierte en c, es decir, la constante de integración. Al aplicar la propiedad distributiva y simplificar un poco obtenemos 1 sobre 20 por u a la 5 menos 1 sobre 12 por u al cubo más c, donde c es igual a k por un cuarto. Ahora tenemos que volver a la variable inicial, o sea t, es lo mínimo bro. Para eso tomamos la primera igualdad que planteamos, u cuadrado igual a 2t cuadrado más 1 y despejamos u sacándole raíz cuadrada a ambas partes de la igualdad obteniendo que u es igual a 2t cuadrado más 1 elevado a la 1 menos. Ahora, esto lo reemplazamos en el resultado de la integral Y al reemplazar, para volver a la variable inicial Obtenemos que la integral de t al cubo por la raíz cuadrada de 2t cuadrado más 1 por dt Es igual a 1 sobre 20 por 2t al cuadrado más 1 elevado a la 1 medio elevado a la 5 Menos 1 sobre 12 por 2t cuadrado elevado a la 1 medio elevado al cubo Ahora multiplicamos los exponentes y este es el resultado Vale, que no pienso leer esto de nuevo bro lo siento. Bien, ahora que tenemos un momento solas tú y yo, te invito a que vayas por allá por la descripción de este video y encontrarás un montón de links. Uno te llevará a mi Instagram, otro te llevará a mi Facebook y otro te llevará a una página que es muy especial para mí ya que le he dedicado esfuerzo, ya que he publicado muchos PDFs con muchas guías, tanto de trigonometría como de álgebra, como de derivadas, como de integrales. Y hay un montón de libros más de autores profesionales como Steve y no sé cuántos más. Y ya que estás por allá abajo, también te invito a que te suscribas, le des like y comentes algo... Lo que se te venga, yo te hago caso, yo resuelvo problemas de matemáticas y espero que tú te entretengas con estos videos, así que deja tu comentario por favor, hasta la próxima.